¿Cómo te imaginas el coche del futuro? ¿Eléctrico? ¿Volador? ¿Respetuoso con el medio ambiente? Hasta que esto llegue, en Gana Energía nos gustaría imaginar cómo sería un mundo con menos coches. Cada 22 de septiembre, el Día Mundial sin Automóvil nos invita a dejar el coche en casa y optar por medios de transporte alternativos. ¿Sabías que el Día sin Coches se celebra desde el año 2000? La Comisión Europea creó este Día Mundial para incentivar la movilidad sostenible. Las primeras ideas de reducir el uso del coche ya surgieron en 1973 a raíz de la crisis del petróleo. Y en los 90, algunas ciudades de Reino Unido, Islandia y Francia empezaron a organizar las primeras jornadas sin coche. En España hay más de 24 millones de automóviles. ¿Qué pasaría si desaparecieran por un día? Primero, notarías el aire mucho más limpio. Los automóviles generan gases contaminantes y partículas en suspensión que se quedan en la atmósfera durante años. Los coches emiten hasta 7 veces más de CO2 que otros medios de transporte como el metro, el tren o el tranvía. ¿Cómo sonaría una ciudad sin coches? Seguro que sería mucho más silenciosa. La contaminación acústica es otro de los impactos negativos del coche. Además, sustituir el coche por la bicicleta o salir a caminar reduce el sedentarismo y mejora la salud. Por último, con menos tráfico las ciudades ganarían espacio para crear plazas y zonas verdes. Para que te hagas una idea, un autobús lleno puede transportar los pasajeros de 60 coches en menos espacio. Este día sin coche, en Gana Energía, te animamos a sustituir el coche por el metro, el autobús o la bicicleta. Aprovecha que muchas ciudades ofrecen transporte público gratuito y empieza a reducir el uso del coche en tu día a día. ¿Y tú? ¿Cómo te mueves por el planeta? Gana Energía. Somos Energía Verde.